Ácidos grasos omega-3, aporte esencial para la salud humana. Se utilizaron materiales de los Institutos Nacionales de Salud, NIH. NIH es parte de los E.U. Departamento de Salud y Servicios Humanos. Harvard T. H. Cadena Escuela de Salud Pública. El cuerpo humano puede producir la mayoría de los tipos de grasa que necesita a partir de otras grasas o materias primas. Esto no se aplica a los ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 también se denominan grasas omega-3. Estas son grasas esenciales. El cuerpo humano no puede producirlas. El cuerpo debe obtenerlos de los alimentos. Los alimentos ricos en omega-3 incluyen pescado, algunos aceites vegetales, algunos frutos secos, nueces, semillas de lino, aceite de linaza y verduras de hoja. ¿Qué hace que las grasas omega-3 sean especiales? Son una parte integral de las membranas celulares en todo el cuerpo. Afectan la función de los receptores celulares en estas membranas. Proporcionan un punto de partida para la producción de hormonas. Son importantes para regular la coagulación de la sangre. Afectan significativamente el estado de ánimo y la vitalidad. Esto no quiere decir que las personas con una cantidad suficiente de omega-3 en su dieta estén eufóricas todo el tiempo. Pero es seguro decir que las personas con deficiencia de omega-3 son definitivamente propensas a la falta de energía y al mal humor. Posibilidad de aprendizaje, concentración, memoria y desarrollo de nuevas habilidades. En mamíferos experimentales, la deficiencia de omega-3 condujo a una disminución de estas capacidades. Hiperactividad en niños merece consideración aparte. La contribución de omega-3, así como calcio, magnesio, lecitina y microflora beneficiosa para mejorar la condición de los niños hiperactivos, ha sido probada durante mucho tiempo. Evitar los productos lácteos para la hiperactividad a menudo ayuda. No siempre se asocia con alergia a la leche o intolerancia al azúcar de la leche, lactosa. Más a menudo esto se debe a antibióticos, hormonas, conservantes y otras adiciones a la leche. El papel del omega-3, la clorofila, el magnesio, el calcio y la lecitina de soja es muy importante. Prevención de la hiperactividad y ayuda con la hiperactividad, el uso de suplementos es más que apropiado. ¿Qué más puede hacer omega-3? La contracción y relajación de las paredes de las arterias también se trata de omega-3. Un tema que preocupa a todos, la inflamación. Una deficiencia de omega-3 es suficiente para mantener el fuego de la inflamación. El problema radica en el desequilibrio entre omega-6 y omega-3. Omega-6 apoya algunas reacciones protectoras. Coagulación de la sangre, salva vidas. Pero, ¿y si la coagulación de la sangre es excesiva? Superar la norma ya es un problema. Coagulación sanguínea e inflamación, estas reacciones protectoras son proporcionadas por omega-6 y sus derivados. Idealmente, cuando omega-3 se equilibra con omega-6. Omega-3 reduce la coagulación de la sangre y controla la actividad de la inflamación. La deficiencia de omega-3 con un exceso de omega-6 es siempre un riesgo de inflamación. Aquí es donde la pregunta debe hacerse. ¿Por qué son tan populares los medicamentos para la inflamación? ¿Por qué hay medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en el bolso de todas las mujeres? Es lógico suponer que en cada bolso debe haber omega-3. Acerca de las fuentes de omega-6, estos son los productos más populares. Aceites vegetales, de maíz, girasol, maní, algodón, soja. En ellos predomina el omega-6. A saber, mayonesas, pasteles y la mayoría de los productos preparados están hechos de estos aceites. Otro grupo de grasas populares simplemente no contiene omega-3, son bajas en omega-6. Estas son las grasas de coco y el aceite de palma. Aceite de linaza. Aceite de nuez. Estos son aceites que se oxidan rápidamente. Tienen omega-3. Sin embargo, se necesitan conservantes para el almacenamiento a largo plazo de estos aceites. O, uso muy rápido de ellos. De paso. A menudo se pregunta sobre el aceite de soja y la lecitina de soja. Omega-6 predomina en el aceite de soja. Lecitina de soja, en NSP es una sustancia absolutamente pura. Lecitina 100% pura. No hay impurezas de aceite o proteína de soja. Es por eso que NSP-LSCIN es tan popular. Esto es lo mejor que puede obtener de la soya. Definitivamente no hay conexión entre la lecitina de soya NSP y otras sustancias, omega-6 de soya, proteína de soya. Entonces, ¿por qué hay medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en el bolso de todas las mujeres? Es lógico suponer que en cada bolso debe haber omega-3. De paso, la aterosclerosis comienza con la inflamación, envejecimiento, violación y extinción de las funciones de los órganos, también. Los omega-3 también se unen a los receptores de las células que regulan la función de los genes. En conjunto, se ha demostrado que las grasas omega-3 ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además de los medicamentos, las grasas omega-3 pueden ayudar a frenar el lupus, el eczema y la artritis reumatoide. ¿Qué más se escribe sobre las propiedades beneficiosas de omega-3? Normaliza el metabolismo. Ayuda a reducir el exceso de peso corporal. Mejora el humor. Ayuda a sobrellevar el estrés más fácilmente. Fortalece el corazón y los vasos sanguíneos. Mejora el estado de la piel, cabello, uñas. Fortalece el tejido óseo. Previene algunos tipos de cáncer, en particular, el cáncer de mama. Participa en la construcción de las células. Obligatorio en la dieta de las mujeres embarazadas. Esencial para la salud inmune. Nervioso. Sistemas endocrinos. Resiste la inflamación. Normaliza el perfil graso de la sangre. Mejora la circulación sanguínea. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares. Importante. Los omega-3 también pueden desempeñar un papel protector en el cáncer. La prevención del cáncer es un tema de todos. Por lo tanto, tomar omega-3 para la prevención también es un tema para todos. Omega-3 se usa para prevenir muchas otras condiciones. Se ha observado que el Omega-3 es extremadamente deficiente en personas propensas al mal humor. Es fundamental para la salud de los hombres. Los problemas de potencia comienzan con mayor frecuencia en el contexto de problemas vasculares. Hipertensión, aterosclerosis, isquemia miocárdica. El cuerpo apaga la función sexual, para salvar la vida. Habilitar esta función con estimulantes de potencia no siempre es seguro. Algunos medicamentos pueden provocar impotencia. Ernest Hemingway cayó en depresión. Para la hipertensión, le recetaron un medicamento que reduce la potencia. ¿Por qué nadie le habló de la posibilidad de prevención? El viejo y el mar, el pescado y el aceite de pescado. Las grasas omega-3 son una familia clave de grasas poliinsaturadas. Hay tres omega-3 principales. El ácido icosapentaenoico, EPA, y el ácido docosaxaenoico. DHA, provienen principalmente del pescado, razón por la cual a veces se los denomina omega-3 marinos. El ácido alfalinolénico, ALA, es el ácido graso omega-3 más abundante en la mayoría de las dietas occidentales. El ácido alfalinolénico, ALA, se encuentra en aceites vegetales y nueces, especialmente nueces, semillas de lino y aceite de linaza, vegetales de hojas y algunas grasas animales, especialmente en herbívoros. El cuerpo humano normalmente solo usa ácido alfalinolénico para obtener energía. La conversión de ALA a EPA y DHA es muy limitada. ¿Por qué los omega-3 provienen del pescado y no de las plantas? ¿Por qué omega-3 de pescado y no de herbívoros? Precisamente porque las grasas vegetales omega-3, ALA, el organismo las utiliza únicamente como fuente de energía. Grasas vegetales omega-3, ácido alfalinolénico. No juegan el mismo papel que EPA y DHA, omega-3 del pescado. La transformación del ácido alfalinolénico en EPA y DHA se produce en cantidades muy pequeñas. La salud humana requiere EPA y DHA. La evidencia más sólida de los efectos beneficiosos de las grasas omega-3 está relacionada con las enfermedades cardíacas. Estas grasas ayudan a que el corazón lata suavemente y no se desvíe a un ritmo errático peligroso potencialmente fatal. Tales arritmias son responsables de la mayoría de las más de 500.000 muertes cardíacas que ocurren cada año en los Estados Unidos. Las grasas omega-3 también previenen la presión arterial alta y la frecuencia cardíaca irregular. Las grasas omega-3 mejoran el funcionamiento de los vasos sanguíneos, tienen un efecto positivo en los niveles de triglicéridos. Las grasas omega-3 pueden reducir la inflamación, que juega un papel clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Varios estudios grandes han evaluado los efectos del pescado o del aceite de pescado en las enfermedades del corazón. Se llevó a cabo el estudio grupo italiano Perlo Estudio de la Sopravivenza en el infarto miocardio, conocido como Gisi Prevent Los sobrevivientes de ataques cardíacos que tomaron una cápsula de un gramo de grasas omega, 3 todos los días durante tres años tenían menos probabilidades de sufrir arritmias recurrentes, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o muerte por muerte súbita. En comparación con los que tomaron placebo. Sorprendentemente, el riesgo de muerte cardíaca súbita se redujo en aproximadamente un 50%. En un estudio GELIS reciente realizado por la Agencia de Protección Ambiental de Japón, JAPA, los participantes que tomaron EPA en combinación con estatinas para reducir el colesterol tenían menos probabilidades de sufrir eventos coronarios importantes, muerte cardíaca súbita, ataque cardíaco fatal o no fatal, angina de pecho, o abrir o desviar una arteria coronaria estrechada o bloqueada, que los que toman estatinas solas. La mayoría de las personas modernas consumen mucho más de otra grasa esencial, las grasas omega-6, que las grasas omega-3. Algunos expertos han planteado la hipótesis de que una mayor ingesta de grasas omega-6 puede causar problemas cardiovasculares y de otro tipo. Los investigadores están analizando de cerca otro tipo de equilibrio. Esta vez entre los posibles efectos de las grasas omega, 3 marinas y vegetales sobre el cáncer de próstata. Los hallazgos del estudio de seguimiento de profesionales de la salud y otros estudios muestran que los hombres cuyas dietas son ricas en EPA y DHA, principalmente pescados y mariscos, tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata avanzado que aquellos que consumen poco EPA y DHA. OMS, formas de reducir el riesgo de cáncer de mama. No fume. Controlar el peso corporal. No bebas alcohol. Amamanta a tu bebé. Sea físicamente activo. Evite la exposición a la radiación. Y, por supuesto, omega-3. Reducción significativa del riesgo de cáncer de mama. Omega-3 es especialmente importante para las mujeres. Resumamos. Se necesita omega-3. Omega-3 necesita exactamente el que se obtiene del pescado. ¿Qué pasa con la agenda ambiental? Sabemos lo contaminadas que están las aguas de los océanos. Sabemos con qué frecuencia se encuentran en el pescado mercurio, radionúclidos, plástico, pesticidas y otras sustancias nocivas. Desafortunadamente, estas sustancias nocivas suelen ser liposolubles. Esto significa que el aceite de pescado concentra venenos. La pureza de las materias primas para la producción de suplementos es un tema clave. NSP garantiza la más alta pureza y seguridad en cada cápsula cada tableta, cada gota de suplementos líquidos. Superalimentos NSP, como siempre, los mejores. Desde 1972, NSP ha garantizado y comprometido con la más alta calidad y pureza de cada producto. Necesidad humana de Omega-3. 250 miligramos de HA, EPA. La composición de las cápsulas en miligramos difiere en diferentes mercados. Esto se debe a los requisitos de certificación. La calidad de NSP es consistentemente la más alta. NSP siempre ofrece lo mejor. Calidad, seguridad, confiabilidad. Omega 3 NSP, lo mejor de la naturaleza.